Laura tocó tierra al suroeste de Luisiana esta madrugada convertida en un huracán extremadamente peligroso de categoría 4, informan los meteorólogos. El ciclón llegó a tierra cerca de Cameron en Luisiana, explicó el Centro Nacional de Huracanes. Tiene vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora que lo convierten en el huracán más potente que llega a Estados Unidos en lo que va del año. La fuerza de la tormenta hace temer que pueda causar una marejada ciclónica de hasta 6 metros de altura que, según los expertos, sería letal y podría sumergir a comunidades enteras en la costa de Texas y Luisiana. Ya se están produciendo en este momento marejadas ciclónicas catastróficas, vientos extremos e inundaciones repentinas, según el Centro Nacional de Huracanes. El huracán se encuentra en este momento a 45 kilómetros al suroeste de Luisiana y a 70 kilómetros al este de Texas. Se espera que en las próximas horas la tormenta se mueva a tierra adentro a través del suroeste de Luisiana. Y luego se dirija hacia el norte a través del estado el jueves por la tarde El centro de la tormenta luego se moverá sobre Arkansas y la mitad del Valle de Mississippi el viernes Y posteriormente llegará a los estados del Atlántico Medio el sábado Manténgase bien informado solo aquí en Larsa Visión TV Y en nuestra página en internet www.larsavision.tv Larsa, y hagamos noticias, Marisol Camacho